Buenos días, ya son las once de la mañana. Hola Alexa, nos oye. Buenos días. Muy buenos días. Hola Estelita, buenos días. Para todos. ¿Estás así? Qué oye, Memo. Ah, perdón, perdón. Sí, el día de hoy vamos a hablar del Mumo, que porque el alcalde en esta semana dijo que iba a cancelar el proyecto. Aunque este pues eso de la cancelación tendríamos que ver eh, cuáles son los pasos que tendría que dar. No basta que el presidente municipal diga que cancela un proyecto porque porque no es su proyecto, ni es el dueño del, del municipio. Este es un asunto colegiado del Ayuntamiento de Guanajuato, que fue autorizado después por el Congreso para hacer un empréstito. Entonces, para hablarlos de este, de este tema, de la cancelación oficial, entre comillas, del. De, de, del proyecto. Tenemos a Paloma Robles Lacayo, regidora del ayuntamiento y, eh, y, y a, a la señora Estela Cardona y seguramente se incorporará más eh, personas que han eh, estado colaborando con la idea de que no se haga el, porque no es prioritario. Pues hay muchas razones por las cuales eh, no se haga, pero en ninguna de las razones que yo he escuchado hay de que no se quiere que Guanajuato no se desarrolle eso, eso lo inventa alguien que quiere que se haga pero yo no le he oído a nadie decir no, no queremos que, crea, que Guanajuato eh, se desarrolle porque además es absurdo además es absurdo el argumento porque tampoco aun cuando se hiciera y se hiciese como ellos lo proponen ni aún así se va a mover la economía de un municipio de 190 mil eh, habitantes solo porque hay un museo nuevo en la ciudad. O sea, eso es infantil pues, suponerlo. Suponer que la economía municipal se va a mover porque hay un nuevo negocio de venta de artesanías. O sea, eso es absurdo y por lo tanto ese argumento pues no va. Pero... Este, este tema de este museo ya nos ha llevado a reflexiones desde el punto de vista ético de que Guanajuato es de las pocas ciudades que tiene momias que se han formado de manera natural, no ha intervenido la mano del hombre. El hombre no dijo vamos a hacer tal cosa para que haya momias en Guanajuato, sino que aquí las condiciones de la naturaleza hicieron que empezaran a aparecer a, a, a, a momias. Es decir, no es un evento cultural, definido por el hombre, sino es, es cultural porque vivimos de ello, o sea, eso desde el punto de vista ético tendríamos que pensarlo, es decir, una ciudad que vive de sus muertos, o sea, de veras queremos que nos reconozcan en el mundo como ciudadanos de una ciudad que nos sentamos a esperar a ver cómo nuestros muertos nos generan dinero, bueno, para tratar este tema, jurídico, histórico, etcétera, social, pues le voy a dar la palabra a Paloma Robles de porque porque este ya, ya me extendí mucho en esta introducción. Buenos días, Paloma. Eh, muchas gracias por a, aceptar la, la presencia aquí en el observatorio. Adelante. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Siliceo. Le agradezco muchísimo la invitación al Observatorio Ciudadano de Guanajuato. Saludo a cada uno de sus miembros y también a las, a las damas. Y especialmente saludo a mis compañeros del Movimiento Defensa Momias de Guanajuato. Porque debo acudir, que yo acudo a esta invitación en, en dos calidades. En calidad de regidora, pero también como miembro del Movimiento Defensa Momias GTO. Porque ahí vimos que, que el objetivo se imbricó. Mi responsabilidad pública es cuidar el interés público, velar por él y defenderlo. Y también con, con este mismo objetivo hemos actuado en, en, en el movimiento Defensa Momias GTO que se integró desde hace ya algunos años. Y, y para comenzar a dialogar voy a hacer una semblanza histórica de los acontecimientos en torno a este proyecto. También quiero decir que no voy a mostrar documentos como acostumbro y me encanta porque hay una razón ajena que es aquí en su casa en Villas de Guanajuato, al menos en el circuito Pénjamo no hay luz, entonces no puedo, no me han podido conectar desde mi computadora, pero dejaré los, los documentos en, en mi perfil público para que estén a disposición porque es muy importante su, su consulta. Eh, quiero decir primero que esta historia ya es muy vieja y que para mí este es el cierre definitivo de dos capítulos de lucha. El primero comenzó en diciembre del 2019, aquí no me dejará mentir la entonces síndica del ayuntamiento, Marilena Castro Cerrillo, cuando Navarro acude a aquella sesión del 18 de diciembre a presentarles la la propuesta de solicitar la autorización de endeudamiento ante el Congreso para construir un nuevo Museo de las Momias, como él indebidamente lo ha llamado. Es importante mencionar que según los documentos que estuvieron disponibles para consulta, tanto de los miembros del ayuntamiento como del público, la única, la única justificación que se dio era que, que el nuevo proyecto ofrecería mayor seguridad, confort y estética a los visitantes, sin ninguna suerte de sustento. Y eh, aún así, eh, recuerdo que en esa ocasión la síndico mencionó, ¿para qué tenemos que contratar deuda pública cuando si tenemos un, eh, un, una, un subejercicio de más de 160 millones de pesos? ¿Para qué tendríamos que endeudarnos por 70? Sin embargo, por mayoría, el ayuntamiento acordó solicitar la autorización para contratar la deuda pública. En aquella ocasión, todo iba muy lento. En marzo, apenas declara el alcalde, la próxima semana acudiremos al Congreso a llevar el expediente y a solicitar la autorización. Pero, tampoco me dejarán mentir mis compañeros del movimiento, nos adelantamos. Y, y m, ni siquiera el, el observatorio, porque llevamos a cabo en, en el Congreso varias manifestaciones, por lo menos tres, una con comerciantes, una con activistas, una con organizaciones de la sociedad civil, y una híbrida pues, a, a ejercer presión y a manifestar nuestra, nuestro rechazo. Eh, entregamos también en, a, en aquella ocasión un documento en el Congreso que estaba suscrito por representantes de al menos seis organizaciones de la sociedad civil como Colectivo Guanajuato Despertó, Movimiento Colibríes de Guanajuato, Rescatando los Picachos, Consejo Ecologista Guanajuatense, inclusive el Comité de Participación Ciudadana, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato y, y, y desde luego el Gremio de Comerciantes del, del Museo, etcétera. Hubo mucha presión social. Nosotros llegamos antes incluso que el presidente municipal con su solicitud. Y había una circunstancia diametralmente opuesta a, a lo que sucedió recientemente. En aquella época, la presidenta, eh, estamos hablando de marzo del 2020, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Hacienda del Congreso era Alejandra Gutiérrez Campos, actualmente alcaldesa de León. Ella, esta mujer... Eh, abogada de origen, pero había sido tesorera de León. Ella sabía perfectamente lo que implicaba la solicitud del presidente municipal. Entonces, recuerdo que hasta reservó un espacio y me atendió para garantizarme que todas las voces iban a ser escuchadas. Yo fui muy insistente en la necesidad de que se abriera un panel de expertos multidisciplinarios para que se abordara... El, el problema desde todas las aristas posibles. Entonces ella me aseguró que no solamente los, los manifestantes, las organizaciones, sino que también esos expertos, que todas las voces iban a ser escuchadas. Ella me lo garantizó de manera personal. Pues bien, con toda, digamos, con todo juicio, en aquella ocasión fue recibida la solicitud del, del presidente municipal. No se le dio ningún trámite especial. Y sí, la, la, la entonces diputada anunció en, eh, ante los medios de comunicación que se le daría prioridad a la atención de la pandemia, no a los proyectos de otra naturaleza. Entonces, el alcalde municipal seguramente entendió y el 3 de septiembre del 2020, de manera formal, presenta ante el ayuntamiento la iniciativa para desistir el trámite de solicitud de autorización ante el Congreso. Y el ayuntamiento también lo aceptó. Bien, ahí cierra ese primer capítulo. A partir de entonces, solo tuvimos que pelearnos con las exposiciones itinerantes de las momias en contextos indebidos. Pasa casi un año. El 9 de agosto del 2021, nuevamente, de manera intempestiva, el alcalde le solicita a, o le propone al Congreso, le plante, al, al ayuntamiento, le plantea que nuevamente se le pida permiso al Congreso de contratar deuda pública para ejecutar el mismo proyecto. Y hubo una acalorada discusión, básicamente por dos personas que se opusieron, la síndico Marilena Castro y la regidora Magali Segoviano Alonso, cuyos nombres jamás olvidaremos, mientras nosotros estábamos afuera de la presidencia manifestándonos. 9 de agosto a las 12 del día. Un día que debemos recordar como de la ignominia pública. Y por, por mayoría, por, por el voto de los otros 13 miembros del ayuntamiento, la propuesta del alcalde fue autorizada. Hay que decir que fue votada a favor de manera irresponsable. La ley de obra pública establece una serie de requisitos para las obras públicas, por ejemplo, estudios de rentabilidad social, económica, eh, ambiental, rentabilidad económica, perdón, eh, acreditar la propiedad del inmueble, entre otros requisitos. Pero cuáles fueron los documentos que se les presentó al ayuntamiento? Una corrida financiera, una presentación de PowerPoint con los con los dos planos, una presentación de 16 de, diapositivas en donde se utilizaban dos términos indebidos. Museografía divertida y Um, y también se hablaba de una arquitectura contemporánea ¿no? de, un, sí, de un proyecto moderno de una fachada moderna atemporal lo cual tampoco suena muy pertinente en un, en un contexto de ciudad histórica sin que esté peleada la modernidad pero se tiene que justificar muy claramente su integración bueno entonces con una corrida financiera con una presentación de powerpoint los, los ediles, las y los ediles, corrieron presudosos a votar a favor de ese endeudamiento. Ya cada quien sabrá a cambio de qué. Pero ahora el presidente municipal actuó con mucha prisa. Al día siguiente, el 10 de agosto, llevó el expediente al Congreso. Un expediente que jamás fue público. El 10 de agosto queda radicada la solicitud de autorización de endeudamiento y a partir de ahí resulta que nos encontramos con otro presidente en la Comisión de Fiscalización y Hacienda, el deshonroso diputado Víctor Sanela Huerta, quien también, así como el presidente, actuó con mucha prisa y de inmediato radicó la solicitud en la comisión. Si habláramos de comisiones, Evidentemente, él habría recibido una, por la urgencia que tuvo para atender la solicitud del alcalde. En su momento, se valoró una metodología que daba una aparente comparecencia a los representantes de la sociedad civil. En particular, volví a solicitar el espacio para el panel de expertos y se me contestó, que tenía 10 minutos para máximo dos voces. Yo no sé dónde estudió Víctor Zanella, yo no sé quién le expidió el título de licenciatura, pero evidentemente no tiene la menor idea de qué es un panel, de qué es un experto y de cuánto tiempo se necesita o, o cuáles son las condiciones para que se lleve a cabo un panel de expertos. O no lo sabe o no tuvo intenciones de escucharlo. Esa metodología se aprueba también hay que decir que desde Presidencia Municipal hubo una movilización de diferentes sectores empresariales de la ciudad. La Presidencia Municipal se encargó de invitar a los colegios y a las cámaras y, y a los eh, consejos, por, por ejemplo, de promoción turística y también al Consejo Coordinador Empresarial para preguntarles si no les gustaría expresar su opinión ante este, esta comparecencia. Y entonces, todos esos atendieron el llamado de presidencia y también pidieron espacio para expresar su opinión. Esa comparecencia se llevó a cabo el 31 de agosto. Como en su momento dijo Citlali Tobar, no hubo, no hubo diálogo, no hubo retroalimentación y fue un ejercicio de simulación. Hablamos primero lo, las organizaciones que ya desde hacía años habíamos solicitado el, el espacio, el, el foro, y luego los sectores empresariales. Ahí me acuerdo que hasta se desdobló el Consejo Coordinador Empresarial, a pesar de que es un bloque. Ah, no, ahí habló cada uno de sus miembros por los gremios. Entonces, la, la conclusión numérica de esas cuentas muy, muy dudosas que hace Víctor Zanella es que la ciudadanía de Guanajuato estaba a favor. No ponderó el peso de los argumentos en contra, de las demandas, de los recursos legales, de las violaciones a las leyes, las inconsistencias, las omisiones. No le importó en lo más mínimo. Actuó con impecable irresponsabilidad. Y al término de, de esa audiencia eh, pseudopública, que fue virtual, dictó la orden de que se emitiera un dictamen favorable para la solicitud de autorización del endeudamiento. Ese dictamen favorable fue aprobado por mayoría de la comisión y finalmente en, en una sesión del pleno de, de la anterior legislatura fue también votado a favor por mayoría. Mientras nosotros estábamos afuera expresando el rechazo. Bueno, ahí cierra un primer capítulo deshonroso. Ah, pero antes, antes de esa, de esa audiencia pública del 31 de agosto, hay que decir que el alcalde, con sus dos planos, también acudió al Congreso a, a solicitar la autorización Sin, sin, muy importante, la presentación de las autorizaciones y licencias correspondientes. El artículo 22 de la Ley de Obra Pública para el Estado y Municipios de Guanajuato dice que para la programación y presupuestación de la obra pública deberá preverse, es decir, tenerse antes la, la obtención de autorizaciones y licencias correspondientes. Ahorita vamos a hablar por qué es tan importante la autorización de Lina. Entonces, como nosotros señalamos que, que se ausentaba ese requisito, el presidente fue con el anterior titular del Lina y consiguió de él una factibilidad que no es nada más que un, un oficio, pero que en el propio cuerpo del documento dice este documento no es una autorización de obra y cualquiera que se inicie sobre la base de este oficio podrá ser suspendida en términos del reglamento de la ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. De ahí, nos vamos a diciembre. En diciembre, el, en la sesión, si no me recuerdo, del 20 de diciembre del 2021, del ayuntamiento ya actual, se vota el proyecto de egresos que comprendía un desvío de 52 millones de pesos para ese único proyecto. El, el total, el monto total del, del proyecto de egresos era de 710 millones de pesos, procedentes mayoritariamente de la federación, pues. Y de esos 710 se destinaban 52, 40 para la partida de edificación no, no habitacional, porque los 70 de deuda pública no eran suficientes. No iban a ser suficientes para el proyecto. Entonces, 40 para completar la obra, 2.8 millones para demoler la cancha techada y alrededor de 9.6 millones para pagar la deuda pública. Y por mayoría del ayuntamiento, ese proyecto fue avalado, ese proyecto de egresos. Bueno. El 20 de diciembre se lleva a cabo la subasta pública con la participación de la secretaria del ayuntamiento, la tesorera y con el respaldo de la Secretaría de Finanzas del Estado. Se lleva a cabo una subasta pública, solo participan tres bancos, el Banco del Bajío, BBVA y otro. Gana BBVA porque según esto yo he ofrecido las mejores condiciones del mercado para el ofrecimiento de la deuda pública. Y, y Navarro pues empezó a decir que iniciaría la obra el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz y que haría un guateque. y ahí comenzaría la demolición de la cancha. Claro, claro que estaba prevista la demolición de la cancha, hasta estaba presupuestada, estaba en el, en el documento de egresos, en el proyecto de egresos del 2022, 2.8 millones de pesos para demoler la cancha, pero eso sí, ojo. No había presupuesto para reubicar la cancha, ni un peso. Bueno, total que gana BBVA. Luego de ahí, um, nos vamos a, al inicio de la, de la, del proceso de captación de firmas. Hay que decir que desde diciembre del 2020 ya le habíamos manifestado al Instituto Electoral nuestra intención de llevar a cabo un... Mecanismo de participación ciudadana. Pero en aquella época todo, todo fluyó muy bien hasta que fue necesario el convenio de colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Instituto Nacional Electoral para posibilitar la utilización de la plataforma diseñada por el INE para la captación de apoyo ciudadano en las candidaturas independientes. Entonces, bajo nuestra lógica, no debía existir ningún in impedimento para usar esta misma plataforma en un mecanismo de participación ciudadana. Ese proceso se llevó casi un año, no, más, dos años, hasta septiembre del 2001 año, del 2021, se nos informa que sí, que sí podíamos utilizar la aplicación. Entonces... Comenzamos el proceso de captación el 27 de diciembre. Aquí este, mis compañeros saben perfectamente lo que nos costó recabar esas miles de firmas. Y también hay que decirlo, habríamos podido recabar muchísimas más si no hubiéramos tenido la restricción del plazo tan corto que prevé la ley. El 21 de enero del 2022, en la sesión de ayuntamiento, propuse una discusión en torno a interrumpir los trámites de la contratación de deuda pública hasta que concluyera el, el, la fase de captación de apoyo ciudadano y se llevara a cabo el plebiscito para que la ciudadanía tuviera la oportunidad de, de tomar parte en esa decisión y nuevamente la mayoría panista e incluso algunos miembros de la oposición votaron en contra así que el, el presidente fue muy feliz a continuar con los trámites de contratación de deuda pública el 7 de marzo del 2022, en un acto público, en un acto, en un hecho notorio, muy notorio, acudimos varias personas con las miles de firmas a, a integrar los paquetes y entregarlos en la Secretaría del Ayuntamiento como corresponde, según indica la Ley de Participación Ciudadana. 7 de marzo entregamos 6,805 firmas era claro que había condiciones para que se llevara a cabo el plebiscito en torno a la consulta para contratar la deuda pública. Es decir, era una decisión que se ponía en manos de la ciudadanía. Pero de manera clandestina, el presidente municipal contrata la deuda pública el 14 de marzo con el único propósito de abortar el plebiscito. Y lo digo así porque el 18 de marzo, él personalmente mandó una carta a la presidenta, a la, a la comisionada presidenta del IEC, para decirle que ya se había consumado el, el, el, el hecho materia de la consulta y que por tanto le pedía que declarara la improcedencia del plebiscito. Lo que tarde o temprano sucede, el 26 de marzo mientras llevábamos a cabo una sesión del ayuntamiento, por cierto. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato obedeció al presidente municipal y declaró improcedente el plebiscito, puesto que ya se había consumado el acto en materia de la consulta. Ya no había que consultar porque ya lo habían hecho, pues, para acabar pronto. Luego, el 30 de abril, Ah, y, y es importante decir que la famosa autorización del INAH jamás se solicitó. Se lo consulté a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Desde el 18 de enero me contestó, no existe, no se ha recibido la solicitud. El Centro INAH de Guanajuato también me contestó que se realizó una búsqueda exhaustiva y que no encontraron la autorización. Es decir, Nunca existió porque, porque además nunca se solicitó. No, no iba a ser natural. Se, se debía entregar un expediente completo, el proyecto ejecutivo, para que Lina tuviera la posibilidad de valorarlo. Pero ni siquiera se le dio esa oportunidad. El, el alcalde jamás nos ha mostrado un oficio en donde Lina diga, se, revisió, se revisó exhaustivamente el expediente y, y se considera que no es procedente el proyecto. Y eso no lo va a hacer. No existe porque nunca entregó el expediente, porque nunca entregó la solicitud. Bueno, el 30 de abril del 2022, en la sesión del ayuntamiento, por mayoría panista, se votó a favor el programa de obra pública, que concentraba el 43% en un proyecto que no es prioritario y que, y que desde luego es el, la plaza comercial con momias. Luego, el 28 de junio del 2022, existe, se, se emite un pronunciamiento público del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y eh, Comos Mexicano, en donde considera, es un dictamen negativo, declara que el proyecto no es viable y que pone en riesgo la declaratoria de Guanajuato como ciudad patrimonio de la humanidad. Y ahora, el martes de la semana pasada, el alcalde anuncia que se cancela el proyecto con una, una sarta de mentiras. ¿Qué mentiras dijo? Eh, aparte de las que ya he aclarado en esta declaratoria, que, que el proyecto nunca puso la declaratoria en riesgo. Eso, eso es claro desde el 4 de noviembre del año pasado, cuando la UNESCO México me contesta por oficio... En el, en el oficio MEXDIR 253 afirmando que lo primero que advierte con el proyecto es que está dentro de la zona núcleo de la declaratoria de Guanajuato Frederic Bacheron el representante de la UNESCO en México es muy claro y me dice, todo nuevo proyecto de edificación o de rehabilitación debe consultarse previamente para que no ponga en riesgo el valor universal excepcional de los sitios. Y el, y el Estado parte, México, ha designado para esta clase de, en, de contactos y de valoraciones a la dirección del Patrimonio Mundial de Lina. Por eso, la postura de Lina ha sido en todo momento fundamental. Tanto la UNESCO México como el, el Comos en su momento han reconocido que el proyecto estaba previsto para, para un espacio que está dentro de la declaratoria de protección del, de nuestro título. Es decir, aunque el alcalde diga que no lo ponía en riesgo, hay que reconocer que el alcalde no es una autoridad absoluta, no en todas las materias y no en todos los territorios. Entonces, su palabra, frente a la de Frederic Bacherón, representante de la Unesco en México, y frente a la del doctor Saúl Alcántara Onofre, quien es el eh, presidente de ICOMOS mexicano, pues no tiene ninguna validez, porque ellos ya determinaron que sí está dentro de la, de la poligonal de la declaratoria y que sí pone en riesgo el título. Entonces, esa mentira se descarta. Por otra parte, también dijo... Que el, que el proyecto no ponía en riesgo el, la, el patrimonio inmobiliario de Guanajuato, que no comprometía el territorio de donación condicionada, que porque sí es del municipio. Eso no se ha discutido. Es del municipio, pero no de su libre disposición, sino resultado de una donación condicionada. En la escritura 4561, efectivamente, ferrocarriles nacionales de México le dona al municipio un amplio predio de 338 mil metros cuadrados. Pero la, la cláusula de reversión es muy contundente. Si se llegara a destinar a fines distintos de los convenidos, sin la autorización de la Secretaría de la Contraloría, que ahora es la Secretaría de la Función Pública, el bien inmueble y sus mejoras revierten en favor de la federación. Contamos con un oficio de INDAVIN, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que dice muy claramente que sí podría formar parte del, del, del organismo de ferrocarriles nacionales en México y, y podría también ser objeto de mm, reversión a la federación. Entonces, eso también es falso. Sí está dentro de la poligonal de la declaratoria, sí ponía el patrimonio inmobiliario en riesgo, nunca tuvo la autorización de Lina porque ni siquiera tuvo la solicitud de Lina, entre otras de las mentiras que dijo. Pero hasta aquí voy a hacer una pausa y, y voy a ceder la palabra a mis compañeros del movimiento, a la señora Estela Cardona, quien es la pilar del plebiscito y al señor Juan Caudillo, quien es el, el pilar del, del plantón quien asumió el liderazgo de, de organizar los roles, un plantón, que hay que decirlo, estuvo desde el 22 de abril custodiando la cancha techada que en cualquier momento podría ser objeto de demolición. Sí, bueno. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación que nos hacen para manifestar pues, nuestro parecer y todo lo que hemos este, llevado dentro de estos años, porque han sido años los que nos llevamos en esta defensa de nuestras momias, de nuestro patrimonio. En efecto, como lo ha dicho ya este, la, la señora Paloma, hemos sido pisoteados en muchas ocasiones. Desgraciadamente, por quien debía pre preocuparse por nosotros como ciudadanos, ha hecho todo lo contrario a él. Hemos llevado una lucha muy, muy intensa. Desgraciadamente, este, nos dio muchísimo trabajo conseguir tantas firmas. Porque como ustedes lo saben, pues no, no fue nada sencillo. Nos sentimos nosotros este, muy vulnerables el hecho que él haya pisoteado las 6,800 firmas. Recabamos mucho más firmas, pero muchas firmas eran de muchos ciudadanos que no eran de Guanajuato, pero también estaban en contra de este acto. Porque les explicábamos nosotros el motivo por el cual estábamos ahí. El primer motivo era hacer el derrumbe de las canchas. De por sí no hay canchas aquí, no hay espacios deportivos. Él no los iba a derrumbar. Y en segundo lugar, iba a sacar las momias de su lugar de sitio. De cualquier manera que lo veamos, cualquier persona, las momias siguen estando en Camposanto, porque aunque ellos estén en el sótano de lo que es el actual este panteón, están todavía en Camposanto. Y si en ese lugar es donde fueron encontradas las momias, ahí es donde deben de permanecer. Porque, pues yo no sé mucho, pero yo tengo entendido que un museo de sitio es donde no pueden salir sus, este, sus tesoros, sean cuales sean, sean arqueológicos, en nuestro caso, como son las momias, pues también no tenían por qué salir de ese lugar. Y sin embargo, pues este presidente municipal, desde que llegó por primera vez a, este, a la presidencia municipal, eso fue lo primero que hizo subir el costo de las momias con qué objeto con el objeto de que desgraciadamente nosotros también contamos con una desventaja muy grande que son los guías de turistas los cuales avisan y e invitan a la gente que aquí en este museo hay un, unas filas muy largas en temporada en cualquier lado que vayamos hay filas ya sé que incluso las playas son inmensas y como están llenas de gente verdad en cualquier museo pues claro también tiene que haber filas largas de todo. Ellos les dicen que aquí tardan muchísimo tiempo. Les dicen que el costo para, él, para entrar es muy caro. Y sí, en efectivo, es muy caro. ¿Pero por qué? Porque él lo subió. ¿Para qué? Para obtener la ventaja de que los guías de turista lleven a la gente a los museos de la familia de él que son los museos de Valenciana. Mientras de aquí, aquí desgraciadamente, ahorita se están cobrando, como quien dice, 100 pesos de entrada para el adulto en Valenciana, cobran 50 pesos y 40 pesos los niños. Ahí llevamos una desventaja enorme, enorme, porque ¿qué dice la gente? En lugar de entrar a este museo que nos sale un costo muy elevado, pues acuden al museo de él. Entonces, yo siento que con esa intención hizo él el subir el precio. Ahora, él malinformó mucho, mucho a la ciudadanía, él diciendo que iba a ser un museo, pero claramente que no era un museo, era un centro comercial y el atractivo pretendía que fuera nuestro patrimonio cultural. Digo nuestro patrimonio porque soy guanajuatense y yo siento que las momias son de todos, de todos los guanajuatenses, incluso de todos los mexicanos, sean de aquí, sean de León, sean de, de cualquier lado de la, de la Ciudad de México, es el patrimonio de todos los mexicanos. Ahorita este, nos sentimos pues ya con más tranquilidad gracias a que todo el esfuerzo que hicimos durante estos años este, ya dio sus, sus frutos. Unos frutos que no se hubieran dado si la señora Paloma no hubiera sido nuestra guía. Y a, la, a quien estamos completamente agradecidos porque desgraciadamente nosotros no lo hubiéramos logrado. No lo hubiéramos logrado porque ella legalmente y todo, todo lo hizo bajo la ley y aquí están los resultados. Y desgraciadamente este presidente municipal no ha hecho más que mentir y volver a mentir. Jamás se acercó con nosotros cuando algunas personas... Tuvieron la intención de acercarse a él, jamás fueron atendidas tampoco. Él aseguraba que teníamos un lugar, no queríamos un lugar en esa plaza comercial. Queríamos nuestro objetivo que ya se logró, el que las momias pertenecieran aquí en el Panteón Santa Paula y que hasta hoy día no las han podido sacar y gracias a que el Instituto Nacional de Antropología y e Historia ya las registró, ahorita sí, no, no hay posibilidad de que ya las saquen al menos que esta persona intente hacer otra de tantas patrañas que ha hecho él, pero esperemos que ya no lo logre, que ya no lo logre, porque al estar ya registradas, al ser bienes inmuebles, ya no puede sacarlas de este lugar. Ahora lo que nosotros necesitaríamos es que tenga el valor civil de reconocer su derrota de él y que dé él muestras de sensibilidad que dignifique este lugar, que dignifique el museo y sobre todo que dignifique también la zona, la zona desde que entramos de aquí del Cerro Trozado hacia las momias está completamente llena de baches, completamente en mal estado todo. Que lo dignifique, que ahora sí ya tome él su papel que es un representante del pueblo y que se preocupe por pueblo y las mejorías de toda la ciudadanía. Y de verdad que les agradecemos muchísimo esto. Y a todos mis compañeros que hemos formado parte de esta Defensa Momias, les agradezco también el que hayamos este, actuado en una manera, en otra manera. La señora Paloma le agradezco muchísimo todo, que hicimos varias manifestaciones. Y mire, aquí está el fruto y el resultado de estas manifestaciones. Nuestro compañero Juan también ha sido una persona muy importante en esto y el cual... Pues adelante, quiero también les dé su parecer. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos compañeros del Observatorio Ciudadano y a todos mis compañeros y a, también a la señora Paloma Robles Lascayo. Soy Juan Caudillo. Yo quiero recopilar un poquito de nuestra historia, comentarles, como dicen los compañeros de cuando decimos hemos sido pisoteados, ya que Paloma, pues ya no nos dejó nada que decir porque todo está fundamentado, todo lo tiene bien guardado y archivado, ahora sí que con fundamentos. Pero nosotros, comerciantes de aquí de Guanajuato, les, les decía desde el principio, recopilar, venemos desde 1960, desde la puerta principal del panteón, a 1972 que se inauguró acá una nueva plaza en trasladera de las momias del panteón Santa Paula en trasladera. Aquí el gobierno del estado nos regaló ya son tres generaciones. A nuestros padres les regaló un terreno para que hicieran un localito, un local el cual empezó siendo de lámina, ¿sí? De lámina. Después, posteriormente, como fue el transcurso del tiempo, se fue haciendo de material. pedimos apoyo al municipio, al gobierno del estado, fue el que nos escuchó por parte del DIP, nos dieron material, de ahí se hicieron los arcos, que ahora se hizo una edificación bonita con locales ya de hechos de concreto. Todavía estábamos nosotros aquí trabajando, ¿sí? en un terreno de tierra, el cual cuando las lluvias, los aires, los vientos, nos maltrataban nuestra mercancía, este, de polvo, de lodo, el cual nosotros ya nos dirigimos al municipio, en la época de Eduardo NAP, el cual la, para la inventación de aquí del estacionamiento, el cual sí se logró, pero afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para ellos, nos lo cobraron, nos lo cobraron, que no debería de ser, pagamos nosotros más del 60% de lo que costó la, la pavimentación de este lugar. Y así se fueron dando todo esto, o sea que si lo vemos, pedimos la ampliación de los negocios, eso nos lo cobraron, el municipio nos lo cobró, ¿sí? hemos este, seguimos trabajando, al transcurso del tiempo, la presidencia quiso involucrar sin cobrarnos un impuesto, pero allí nunca hizo un levantamiento de cuántos locales son, un padrón, cuántos locales, cuántos comerciantes, cuántos somos los que estamos ejerciendo aquí un trabajo de comercio en las momias. Siempre nos ignoró, por lógico, porque había el ahora sí que la bolsa de recursos era más grande del museo de las momias que de los comerciantes. Pues a la fecha, el señor Agilizó unas demandas para cobrarnos unas cuentas excesivas, el cual no las ha podido comprobar. Aún uno de mis compañeros siguen todavía en demandas. Yo personalmente ayudé a lo que es mi suegra, que existe también aquí en el comercio. Presentamos documentos y en un juicio civil le ganamos a presidencia. No nos pudo comprobar ni la deuda ni que el espacio sea de él. Así hemos sido pisoteados, hemos sido ignorados, pero hemos sido saqueados ahora sí que con impuestos. ¿sí? Últimamente, cuando el señor vino a presentar un proyecto de un nuevo museo de momias, nos ignoró, nos pisoteó, nunca nos llamó, nunca nos convocó para nada, para nada. ¿sí? Pero él ya tenía ese proyecto en la mano, ya lo quería hacer. ¿sí? No nos ni siquiera sacó el padrón, ni siquiera hizo un levantamiento, ni siquiera sabía quiénes estábamos aquí. El señor nomás vino, se paseó y se fue hacia abajo. Pues de allí empezó la lucha, empezó la lucha. 53 locales que iban a ser para los comerciantes de las momias, el, cuando somos más de 90 comerciantes directamente los que nos mantenemos de esta plaza. Que nosotros, bajo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio de las tres generaciones que han pasado, se ha logrado mantener esta plaza como está. Si ustedes se percatan, se dan cuenta, no tenemos ningún beneficio del municipio aquí, ni en servicio de vigilancia, ni en servicio de limpieza, bueno, ni en los maños públicos, porque también lo cobran y están deporables ahí, no hay buen servicio. Bueno, a esto, pues ya lo dijo la compañera Paloma, se han unido una serie de recursos del pleito de denuncias, de protestas en un lado, y en otro, y a final de cuentas, se logró y se ganó. Pero el señor presidente, Alejandro Navarro, no sé en qué cabeza cabe. Él se agarró de asociaciones, de arquitectos, ingenieros de Guanajuato, y vaya que son muchos, abogados, licenciados, notarios, también. Se agarró de la asociación de hoteleros y restauranteros, también. Se agarró de la asociación de periodistas que les pagaba porque hablaran bien de él. No me digan los de televisivos para no dar nombres, porque no salen las demandas. ¿Sí? Todos, todos estaban involucrados en que este era un proyecto. ¿Sí? Los dos ayuntamientos, el pasado y el actual. La Secretaría de Hacienda en la Cámara de Diputados. Los mismos diputados en la Cámara ahí. Todos fueron, ahora sí que se puede decir involucrados en una mentira, en una farsa, en una discriminación hacia el pueblo. ¿sí? Y ahora, con los 90 comerciantes de aquí de las momias, con las más de 7 mil firmas que nos apoyaron los ciudadanos guanajuatenses para poder echar esto abajo, ¿sí? le hemos demostrado al gobierno que no somos gente preparada, no somos políticos, somos pueblo. Y ahora el pueblo no puede ser posible que le esté enseñando a un señor que el nombre de presidente le viene grande. Debe recordar el señor que fue elegido como servidor público. ¿sí? Y eso el señor no lo tiene grabado. El señor nomás piensa en el dinero, piensa en su beneficio. ¿sí? Porque todo lo tiene manipulado, como lo dijo la compañera. Sí, a todas esas asociaciones que mencioné, a las, a las agrupaciones de todos los guías, los tiene bien manipulados, ¿por qué? Porque les da dinero, les paga, ¿sí? les paga para que ahora sí que lo apoyen, lo ayuden, ya se vio, ya se vio en su declaratoria de cancelación de, del museo Museo de Momias, ¿qué fue lo que hizo? Mandó un camión a la sauceda, ¿sí? con promesas de hacerles una cisterna en su comunidad, a cada, a cada familia por ahí el cual se declaró que no debía por supuesto mejor les iba a regalar un tinaco de mil cien litros qué pasa qué pasa es lo que me pregunto yo qué pasa ¿Sí? en qué ahora sí que en qué estado nos encontramos pueblo en qué estado de defensión en qué tanto en qué estado de autoridad nos encontramos esto es degradante es vergonzoso es penoso que mejor el pueblo sin ser profesionistas como lo son ellos que creen demostrar servir al pueblo estén robando humillando sacrificando al pueblo de Guanajuato es una pena es una vergüenza porque pues, Navarro puede ser Navarro pero pertenece a un partido pertenece, ahora sí que tenemos la Cámara de Diputados que también pueden poner un hasta aquí ya, ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanta impunidad, el señor se jacta de decir mentiras, mentiras y mentiras y mentiras, ahora sí que en todos los medios televisivos, periodísticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor ahorita ya tiene su nueva idea, su nueva idea, su nuevo proyecto, y yo sí les pediría a Observatorio Ciudadano, ¿sí? ...al ayuntamiento actual... ...a cualquiera que tuviera un poquito de ojo de lupas... ...porque el señor ya está trabajando en su nuevo proyecto... ...para su nueva campaña de dejar a su señora en la presidencia municipal... ...y diera la a la gobernatura... ...¿por qué? ...porque si nos damos cuenta, el voto fuerte está hacia el sur... ...y el señor está prometiendo todo eso hacia abajo... ...todo, todo lo está prometiendo y llevando... ...¿con qué? ...con recursos de acá del pueblo... ...con recursos que salen del Museo de las Momias... Dense cuenta todo, cómo está Guanajuato, lleno de baches, de basura. No hay policías. Ahora ya se sabe que hasta los policías son corruptos, ¿por qué los ha hecho corruptos? Sí, si él es, yo por qué no. Llámese tránsitos, policías. Sí, los servidores municipales en la basura, toda la basura, cómo está Guanajuato, llena de baches. Sí. Ya necesitamos poner una hasta aquí. De, de, de, de, ahora sí que dirigimos directamente al cuello de lo que es ahorita este servidor público. Porque de veras, es penoso, es penoso todo esto que nos está pasando a los guanajuatenses, que estamos secuestrados, secuestrados por un mal gobierno municipal, y se puede decir también del Estado, del Estado, porque ¿qué está haciendo? También el señor gobernador por Guanajuato, ¿sí? Todo lo que están haciendo, nomás lo están haciendo para beneficio de ellos mismos. El panismo así se lo maneja. Antes nos dábamos cuenta, se decía, no, pues es que... Ya el presidente que salió se llevó se, llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, pero este, todavía ni se lo lleva, y ya se sabe cuánto se va a llevar. Ya basta, ya basta, de veras, ya estamos cansados, ya estamos cansados todos los guanajuatenses, y nosotros como comerciantes también, porque el señor ya se, ya se involucró en todo. Ya está también en el turismo, ya también tiene negocios de, de, de museos, ¿sí? Y los manipula todos los días para que le lleven la gente hacia allá, ¿sí? pero se olvida de que hay pueblo, y ahorita, como les vuelvo a repetir, 90 comerciantes del Museo de las Momias, más 7 mil personas, que no las defraudamos, no les mentimos, nunca les dijimos lo que hablaban de nosotros, que nosotros andábamos prometiendo cosas de bajar impuestos y todo eso, no, nosotros les hablamos con la verdad, y ahí están los resultados, el pueblo ganó, y le damos las gracias a la señora Paloma, que tuvo el valor y lo tiene, ¿sí? única en Guanajuato, única en Guanajuato, que ha dado la cara por el pueblo. ¿sí? Diez años que íbamos a quedar endeudados, ahora estamos gozando de un poquito, un poquito de nuestra libertad, por este gobierno municipal depresor, corrupto, cínico, cínico, porque no le puedo llamar de otra manera. Muchas gracias compañeros, les agradezco y ojalá, no dejemos, no dejemos y no permitamos que este señor siga burlándose del pueblo. Ayúdenos a salir adelante, ayúdenos a salir adelante porque nosotros nos dimos cuenta cuando andábamos recolectando las firmas, fuimos a las comunidades, comunidades que no tienen servicio médico, que no tienen servicio escolar, que no tienen caminos, gente que todavía vive en casitas de cartón. Pero los señores ya tienen que pagar impuestos, no tienen servicios ni de luz ni de agua. Hay mucha necesidad todavía, mucha. Y este señor jactándose de humillar a esta gente que de veras lo necesita. Porque de una manera nosotros aquí salimos adelante, pero hay gente que aunque quiera hacerle la lucha, que aunque quiera de esto, no se puede, señores, no se puede ya. ¿Sí? Muchas gracias, les agradezco su atención. Y entre todos, sí podemos. Sí, podemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quisieras eh, intervenir, este Paloma, o abrimos la sesión a los demás. A, a, mejor abrimos la sesión, eh, Guillermo. Gracias. ¿Alguien quiere participar? Eh, Carlos Arce, por favor. Gracias. Eh... Pues es bien interesante lo que hemos oído el, el, día, el día de hoy, realmente eh, pues nos aclaró punto por punto la regidora Paloma eh, pues todo el tracking, la evolución de este problema eh, un problema que ni era problema, es más, no llega problema porque no puede pedir una autorización que no ha solicitado, entonces pues solamente falta que llegue por algún milagro especial, este, creo que ahora por, por allá por este lado de familiar creo que creen en los milagros y todo esto, este, eh, eh, todo todo este mundo sobrenatural, en fin, pero pues imposible que llegara un milagro de estos. Y, y yo sí lo que lo que quisiera dialogar un poco con Paloma es lo siguiente, porque Aparentemente, pues esto ya llegó a su final y yo sí lo que le preguntaría a Paloma es si realmente este asunto ella piensa, no cree, sino piensa que ya llegó al, al final o si todavía falta algo, porque yo apuntaría. Hay un asunto de responsabilidades, pero me gustaría conocer la opinión de Paloma. Sí, adelante, Paloma. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a Carlos por su reflexión. Yo creo que es una excelente pregunta. En mi opinión, ¿qué advierto yo? Así como el alcalde fue el 9 de agosto con el ayuntamiento anterior a proponerle que se solicitara autorización para el endeudamiento, como lo dije en la sesión del jueves, así estoy esperando que a este ayuntamiento le informe el desistimiento de la autorización. Estoy esperándolo eh, para que se cierre el ciclo. Eso no eh, sucedió en la sesión. Ya la, la bancada del PAN, se fijan cómo hay dos eh, bloques en el, en el ayuntamiento. La bancada del PAN, que es la que tiene, eh, que, que está ungida con el favor del presidente municipal, fue a anunciar que ¿Qué piensa que debe suceder con, con los 40 millones asignados a la partida de, de, de edificación no habitacional? Bueno, no ha llegado al ayuntamiento. Sin embargo, el periódico Milenio anunció que el presidente municipal va a enviar una carta, un oficio al, al Congreso para informarle que, que desiste de la autorización. Una autorización que fue dada en el decreto 334, en el decreto que se publicó en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el 24 de septiembre. Así que yo esperaría que se regresara o que se regresara sobre los mismos pasos, que nuevamente el ayuntamiento acordara la cancelación de, de esa autorización y que el ayuntamiento se lo informara al Congreso. Vamos a ver si Sanela respeta el procedimiento. Pero eso no es todo. A reserva de que suceda o que no suceda, no perdamos de vista que el 14 de marzo se firmaron dos instrumentos en realidad. El contrato de deuda pública con BBVA, suscrito por el presidente, la tesorera y la secretaria del ayuntamiento, pero también se, formó, se firmó un contrato de fideicomiso, para que la institución bancaria se asegurara de recuperar su inversión. Este contrato implica costos por todo. La sola firma, y así está especificado en el documento, la sola firma iba a implicar el pago de 30 mil pesos de honorarios fiduciarios, más 50 mil pesos que se tenían que pagar de manera anticipada por manejo de cuenta anual. O sea que al menos... Hay 80 mil pesos pagados, seguramente de recursos públicos, porque no veo de otra fuente, por el capricho del presidente de apresurarse a firmar ese contrato de deuda pública. Luego, en este mismo instrumento se otorgaba un plazo de 45 días hábiles para la primera administración. Y además había requisitos para esa y las subsecuentes. Para la primera administración, debía acreditarse el registro de la deuda pública ante el Estado y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal lo que jamás pasó como sabemos y ya lo declaró la tesorera, no se hizo el registro bueno se acabó el plazo de los 45 días ¿tampoco lo solicitaron? solicitaron? ¿Perdón? ¿perdón? ¿tampoco solicitaron el registro? Según los documentos a los que yo tengo acceso de la Secretaría de Hacienda, no se solicitó el registro. En marzo me informaron que ni siquiera había llegado la solicitud. Así de absurdo, pues, así de absurdo. Luego, advirtiendo que no se iba a cumplir estos requisitos en el plazo de 45 días, el 3 de mayo se suscribe un convenio modificatorio del contrato de deuda. Y ese plazo de 45 días se extendió a 75 en mis cálculos, ese plazo expiró el 18 de julio y no se cumplió, obviamente. Pero seguramente sí se hicieron los pagos por los honorarios fiduciarios. Y voy a aclarar algo. Una ciudadana, por transparencia, solicitó saber la fecha exacta de expiración del plazo para la primera administración y también solicitó los comprobantes de los pagos de los honorarios fiduciarios. Y se reservó la información. Yo me entero de esto, lo solicito por oficio. Fíjense qué absurdo. Se paga con recursos públicos, pero no podemos saber cuánto, ni cómo, ni... En fin. Luego, lo solicito por oficio ante la Tesorería Municipal. Y me contesta que reconoce mi condición de regidora, lo cual agradezco mucho, qué amable. Pero además, me dice que tengo que acreditar de qué manera se vincula la información solicitada con el cumplimiento de mis funciones en, en virtud de las comisiones a las que estoy adscrita. Es decir, no como si la ley orgánica no me, no solamente me da la atribución, sino que me impone la obligación de vigilar, de fiscalizar el funcionamiento de toda la administración municipal. Y díganme si no cumplir y cuidar la hacienda pública. Es una obligación no solamente de los servidores públicos, sino de los ciudadanos. Así que ahora presentaré la respectiva denuncia. Pero también hay que decir que esta no es una excepción. La tesorera me hizo favor de contestarme. Pero hay muchas solicitudes que no se contestan. Y la Contraloría está durmiendo el sueño de los justos. Así que no actúa por oficio. No actúa por oficio. Vamos a tener que despertarla de su letargo. Esa, entonces, yo creo que hay que desandar el camino, hay que llevar el asunto al ayuntamiento, que el ayuntamiento autorice la cancelación del proyecto, porque además está en el proyecto de egresos, porque además está en el programa de obra pública. Así, un acuerdo de ayuntamiento es el que se debe presentar en el, en el Congreso. Y también creo que se tiene que cancelar eh, todos estos instrumentos eh, firmados y también habrá una denuncia por las responsabilidades administrativas en las que se incurrieron. El recurso público gastado indebidamente por un proyecto que no se ejecutó y que además ni siquiera estuvo autorizado y que no, es más, que no existió. Convenientemente, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios se refiere a este asunto como esbozo de proyecto. Eso es lo que creo que tiene que pasar, Carlos. Oye, Paloma, pero, perdón, es que está, está Lolita que quiere preguntar, pero Nada más para acabar de redondear esto. Eh, creo que hay otros pagos que ya se hicieron. Se pagó un proyecto y creo que desde antes este, la maqueta y todo. Yo vi ahí una nota. Creo que han pagado como tres millones de pesos o más. Tres millones y medio. No sé. Sí, alrededor de 3 millones. Mira, cuando la primera denuncia que hemos presentado, porque ya van 10 en torno a, a este asunto tanto de las exposiciones itinerantes como del proyecto. La primera se presentó el 21 de enero del 2020 ante, ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y el propio municipio en la respuesta, porque nosotros advertimos que había desvío de recursos públicos, el municipio en la respuesta, recuerdo perfectamente, que, que dijo haber gastado en la elaboración de, de cinco proyectos alrededor de 2.5 millones de pesos y seguramente ha habido otros pagos entonces eso también lo tiene clara y que conste que el propio municipio lo reconoció entonces eso, de eso también tendrán que rendir cuentas claro responsabilidades claro, claro que hay responsabilidades, por supuesto que hay responsabilidades o sea, no se cumplió con la ley, la ley tampoco esta de, de obra pública en la que exige que para cualquier cosa tiene que haber un proyecto ejecutivo. No hubo proyecto ejecutivo. No hubo no. tampoco autorización de INAH, ni hubo registro ante Hacienda. Por lo menos esas tres cosas que dicen las leyes no se han cumplido. Seguramente me faltan más, pero creo que esas son las muy evidentes, ¿no? Memo, perdón, también, pero si, si no hay proyecto ejecutivo, entonces, ¿cómo supieron cuánto iba a costar el, el, el, el, el museo? Si claro. proyecto ejecutivo no puedes costear. Sí. Exactamente. ¿Quién sabe de dónde sacaron el costo? Y yo también señalaría, Guillermo, porque la ley de obra pública es muy clara. Acreditar la legítima posesión del, del, del terreno. Entonces el municipio podrá acreditar la donación, pero es una donación condicionada, es decir, la sola escritura no basta para acreditarla, necesitaba la autorización de la Secretaría de la Función Pública, eso me lo confirmó el INDAVIN por oficio. Entonces también necesitaban esa autorización y la necesitaban porque la propia ley de obra pública lo exige. Y tampoco jamás en la vida hubo un estudio de rentabilidad económica. Lo único que le presentaron al, al Congreso fue un estudio de estimación de la demanda que tiene serios, serias deficiencias metodológicas. Entonces, tam, no hay estudio de rentabilidad económica, no hay estudio de impacto ambiental, no hay estudio de rentabilidad social, de cómo se beneficiaba la comunidad. Y, y bueno, que, lo más que ya se ha dicho. O sea que Mario Alejandro Navarro es un mal ejemplo para todos los ciudadanos, porque no nos enseña que para, cumplir, para lograr nuestros proyectos tenemos que cumplir lo que, los requisitos que están en la ley. Él no los cumple, no los cumplió como presidente municipal, pero entonces nosotros no tenemos ningún ejemplo a quién seguir. Aún cuando él sea el líder actual del municipio. Qué triste. Sí. Ajá. Es muy interesante lo que dices, Guillermo, pero yo creo que, que, que Mario Alejandro Navarro Saldaña está situado en dos lugares. Por una parte es el presidente municipal al que le exigimos que rinda cuentas de lo que pagó indebidamente, sí. al que le reclamamos que violó la ley al que le recordamos que la ley de obra pública le asigna como primera atribución el cumplir y hacer cumplir las leyes estatales y federales, lo cual ya vimos que no sucedió, pero además tiene la, la doble situación de encontrarse como principal impulsor de ese proyecto. Entonces, eh, se falla a sí mismo porque no hace lo necesario para lograr su proyecto, pero también su propio proyecto entraña vicios ocultos que, lo, que comprometen el cumplimiento de la ley. Yo creo que seríamos más precisos si en lugar de llamarle proyecto, le llamamos idea, porque proyecto no existe en ningún lugar un documento que... Ocurrencia, la... ocurrencia, yo Entonces, le llamaría ocurrencia. Por eso no hay proyecto, ¿no? Sí, sí exacto, ocurrencia, o, o esbozo de proyecto, como atinadamente le llamó el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Capítulo Mexicano. Iri, por favor. Yo creo que, Paloma, aquí el cabildo o quien considere conveniente de presentar una denuncia penal, porque es uh -huh. igualito a la estafa maestra. Está Rosario Robles, que es una estafa maestra, ¿eh? Esto es una estafa maestra. Inventaron un proyecto, no cumplieron requisitos, solicitaron un crédito, apartaron. Hay todas las pruebas documentales para demostrar la tentativa de fraude cometido en este momento sobre el asunto del famoso del Algomín. Porque ayer lo escuché al tipo muy chavo adelante con Pepe Cárdenas. Y yo creo que en este momento llega el momento en que tienen que denunciar penalmente porque es igual a una estafa maestra. Ahí se los dejo de tarea a ustedes. Muchísimas gracias, abogado. Sí, claro que sí, claro que sí. A tenemos que eh, haremos lo que tengamos que hacer para que se asuman las responsabilidades en las que se incurrieron. Y ahora que hablamos de omisiones, eh, podremos señalar a Navarro, pero a mí me parece que está demasiado acompañado en esta en esta tentativa, porque el ayuntamiento anterior fue eh, seducido con espejitos, a cambio no sé de qué. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza ca cabe? ¿Qué clase de representantes populares tenemos contratados como para que con una hoja de Excel y una presentación de PowerPoint a, a autoricen endeudarnos a 10 años. Es decir, y claro, no, no lo autorizaron, autorizaron directamente, pero sí estuvieron de acuerdo en que se pidiera permiso al Congreso, que es la misma responsabilidad. Una corrida de Excel y una presentación de PowerPoint de 16 diapositivas fue suficiente para que 13 personas votaran a favor de endeudarnos a 10 años. ¿Qué clase de representantes ciudadanos tuvimos? Pero eso no fue todo, eso no fue todo. Llegan al Congreso, Víctor Xanela, que dice tener un título de administrador público. Bueno, es que en esta ocasión defraudó hasta la primaria que le expidió el certificado. ¿Cómo es posible? Del ayuntamiento, patético, lamentable. Y del Congreso, y con una unidad de estudios financieros, y con una unidad de investigaciones legislativas, pero qué patético. Digo, no no se dio cuenta de que faltaban todas estas autorizaciones. Qué ganas de, de violar la ley, ¿verdad? Eh, digo, qué grave, qué grave. El Congreso, la mayoría panista lo autorizó. Ah, y todavía el gobernador le da su apoyo moral al proyecto. En fin, qué vergüenza de instituciones educativas que avalaron los títulos de, de todas estas personas del Estado. Lolita, por favor. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días, querida Paloma Robleda, que hay un gusto escucharte. Señora Blanca Estela Cardona, gracias por estar con nosotros. Al señor Juan Caudillo. Y eh, obviamente pues les agradecemos mucho estar en esta sesión de observatorio y a mis compañeros, a mis compañeros de observatorio también, a todos los que nos siguen por Facebook Live, muchas gracias. Eh, eh, que nos siguen por esta plataforma, porque siempre están pendientes y, y al tanto de, de lo que pasa en, en nuestra sesión. Eh, Paloma, yo quiero felicitarte por, por tu por tu investigación, por tu esfuerzo, por tu dedicación y por tu, la gente que está, como la señora Estela, Juan Caudillo, sé que faltan muchos más que estuvieron en, este, en esta lucha. Eh, y sobre todo, el, toda la explicación que nos das acerca del tema del MUMO, cómo se dio, por qué se dio, los permisos, los no permisos, este, toda la controversia que ya nos acabas de explicar, muchísimas gracias por todo, por todo eso y por aclarar varias cosas del proceso que nuestro querido alcalde se ha eh, encargado de engañar eh, a, tanto a, a no sé si a su gente, porque su gente ya, ya no sé si le engaña o no le engaña ellos no man, levantan la mano por levantarla y que ya sabemos que es nueve a seis y, y por y, y a la, a la mayoría de los medios, pero ya sabemos que los medios pues bueno Pues están vendidos en su mayoría pero muchos ciudadanos eh, que sepan y que, que no nos engañen y que no nos den a tole con el dedo por eso es precisamente que te agradezco estas aclaraciones que, que estás dando ahora yo me gustaría mucho saber la opinión que tienes Paloma, la señora Blanca Juan, que son los que están este, mis cuidos en este tema, del evento que hizo nuestro querido, bueno no, para, la verdad siempre le digo querido pero no, no es querido es este eh, para que no se sienta claro mal del del presidente municipal Alejandro Navarro eh, haciéndose víctima o héroe y Paloma por qué o sea ocupando un dinero del erario porque no creo que lo haya soltado de su lana porque déjame decirte que yo ese día duré 40 minutos porque no había paso cerraron el, el paso porque trajo gente y yo tomé una foto, orta, se la voy a mandar a Memo para que la envíe, y yo escuché, lástima que no pude tomar video eh, por la prisa, yo me tuve que venir desde el Teatro Juárez, atrás del Teatro Juárez, por todo lo que fue, el, el, donde es el, el, este, el túnel, hasta llegar a Belauzarán, caminando, pero no había, no había ni un solo carro, y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿por qué no pasan por mí? Resulta que toda la gente que se concentró en esa Plaza del Allende en la Plaza Allende, perdón, este, estaban esperando los camiones que mandó Navarro eh, de, de diferentes comunidades, porque precisamente yo en algunos de los comentarios donde le echan este hartas flores a nuestro presidente municipal, eh, eh, decían que no, no, no, excelente, y que no sé qué, eh, eran gerente acarriada, yo no los vi a ustedes, Paloma, no vi, no vi a a, a, a, este, a, a los demás que, con, con, que están dentro del ayuntamiento, sino solamente a los de la fracción del Partido del PAN, o sea, a sus nueve, a sus nueve incondicionales. A ustedes no los vi, porque hubo videos. Y, y yo digo, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? O sea, ¿qué opinión tienes? Eh, tú, eh, Juan, la señora Estela, ¿qué opinión tienes de, de este evento que se me hizo de lo, de lo peor? Eh, Qué ha, pudo haber hecho este señor. Un, un evento maquillado, maquillado, con de, donde lo están apoyando sectores de comercio y yo veo aquí a la señora Blanca, veo a Juan, que no están a favor y son comerciantes, ¿sí? Entonces, digo, ¿qué pasa? ¿Qué le, ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa? O sea, tú acabas de decir algo, reprobados todos, sí, pero que no tienen pensamiento propio. Que no, que no les carbura tantito? la Dijera mi alguien de mi familia, ¿no le circula la ratita aquí adentro? que tienen adentro? Decía una directora cuando, cuando yo trabajaba, me decía, que eh, era la jefe del área pedagógica, que ¿por qué no las educadoras X eh, pensaban como yo? Y yo le decía, no, porque son mis pensamientos. Y para que ellas piensen como yo, pues yo necesito traslada este, eh, este ¿cómo se llama? Eh, taladrarles el cerebro y meterles mis ideas no no se puede ¿sí? entonces estos señores les taladran el cerebro eh, el oído porque no tienen pensamiento propio entonces me gustaría mucho escuchar tu opinión yo ya di la mía Paloma, gracias no se oye tu micrófono Paloma Para mí ha sido un honor participar en esta lucha. Es, es un movimiento social muy genuino, muy legítimo y también muy grande. Aquí hay sectores sociales muy diversos representados. Y, y solo me siento eso, miembro de este movimiento. Cada quien ha tenido su, su responsabilidad y ha hecho la aportación que le ha correspondido. Mi aportación a lo mejor es muy específica pero no, pero lo he puesto todo, eso sí. Con respecto al evento del sábado, y, y me adelanto, pero también desde luego escucharemos las, las de mis compañeros, pues me parece patético. Es claramente, es un evento que tiene todas las características de, de, de un informe y, o de un destape electoral. Es decir, lo que yo leo es que congregó a muchas personas con engaños nadie nadie sabía a qué iba lo sabemos porque ni los empresarios ni los comerciantes ni las personas de las comunidades sabían qué iba a decir tenemos mensajes porque porque también hay que decirlo hubo un desvío de recursos públicos para que él no se sintiera solo para que lo acompañaran a, a dar la noticia más dolorosa de sus últimos años de vida entonces este proyecto representó su, su proyecto emblema de las dos campañas electorales y de los dos periodos de administración. Entonces, como lo iba a sepultar, no quería estar solo en el funeral. Me gustó mucho la manera en la que lo describe Yajaira Gasca en la columna de Pop lab en, en efecto, fue la ceremonia funeraria del máximo sueño de Navarro de los últimos cuatro años. Pero entonces no quería, y además se dedicó a llorar, ¿no? Como era de esperarse, pero no quería llorar solo, claro, quería sentirse muy acompañado. Su compañero nos costó muy cara, nadie sabía que iba a servir de hombro para la plañidera oficial. Y a mí lo que me agravia, a mí lo que me agravia particularmente es que hayan sido trasladadas las personas de comunidades con la expectativa de oír información sobre los apoyos sociales. Eso sí me duele entonces me parece muy indigno y muy agraviante, eso es lo que creo, y además oneroso, por supuesto, y gracias por preguntarlo, Lolita. No, al contrario, muchas gracias, Paloma, por tu opinión. Sí, bueno, Señora Blanca. Ya a una hora, 15 minutos, y quisiera que nos hiciera favor, Lolita, de leer la participación. Bueno, está, la gente. Está, está María Elena. Ah, perdón, María Elena. A ver, yo nada más rápido, este, yo creo que aquí, desde que yo, y no me gusta retomar el tema, eh, aquí está un juego de palabras, porque por el manifiesto, en este momento estamos en manifiesto, la falta de profesionalismo y la falta de capacidad de todos los directores encargados de hacer, sí, y junto con el alcalde, eh, pues el, todos los trámites o sea no saben como lo dijo alguna vez eh, Carlos no no hay que enseñarles tramitología pues porque pues necesitamos eso ahora quién fue el culpable realmente quién dirige quién preside es el alcalde Alejandro Navarro Saldaña sí porque él desde, desde un principio no dirigió correctamente no socializó con los comerciantes, que ahorita está Blanca y está Juanito, los cuales les reconozco todo su esfuerzo, pero si desde un principio algo empieza mal, termina mal. No socializó con el INAH, ¿sí? Se lo pasó por el alto del triunfo porque él pensó que siendo el alcalde podía tomar decisiones unilaterales a nombre de él, lo cual se dio cuenta en este momento, se tomó, se tomó con pared, se topó con pared entendiendo una cosa, que él es uno más del ayuntamiento, el alcalde, su, su, ¿sabes cuál es el problema del alcalde? El mismo alcalde, su soberbia para no entender la verdad de que tiene gente en el ayuntamiento, profesionales, regidores, este, cámaras, que lo pueden asesorar y que lo pueden ayudar, pero él es el alcalde. Entonces, ahorita, el que perdió no fue ahorita que están que quién ganó que quién perdió que ahora lamentándonos de que por el, el progreso de Guanajuato nadie y lo acabo de decir me que me encantó nadie estamos en contra del crecimiento de Guanajuato sí nadie se va a robar las momias porque aquí lo que a mí me da de alguna manera desilusión es que estén mal informando a la gente sí y que le estén diciendo, no, pues es que la 4T, aquí <ríe> la 4T, ni la quinta t ni la sexta t ni la W, tuvo la culpa, la tuvo el alcalde, caray. Entendamos las cosas como son, él las tuvo porque él tenía una maqueta en el 2018 en su escritorio, desde antes de que yo empezara mi campaña en el 2018, donde él ya tenía planeado eso, tuvo cinco años, o sea, veanlo así, cinco años para hacer todos los trámites conducentes. ¿Qué fue lo que él hizo? No los hizo porque él es el alcalde, él es don Alejandro Navarro Saldaña y es especialista en momias, especialista en trámites, especialista en termitología y pobre del que diga lo contrario, porque será aplastado con todo el aparato avasallador de repudio por parte de toda la gente que está con él. Entonces, ¿quién pierde? Todos perdemos. O sea, yo, yo, yo ahorita he estado escuchando todo lo que se ha dicho, lo que se le ha atacado a, a la misma paloma, este, estando atacando a unos, atacando a otros, y yo nada más mi momento de reflexión para terminar todo esto y para no ser logrado, es que todos perdimos. Porque perdimos la oportunidad de dignificar el museo de Santa Paula y yo y la calle de Cerro Trozado. Ese punto de acuerdo yo lo metí en el 2020 y sabían qué hicieron. Nadie me peló porque ya estaba ya estaba planeado el museo de momias. ¿Quién pierde? El, nadie pierde. O sea, todos perdimos pero perdimos porque el alcalde no quiso hacer las cosas correctamente, porque él tuvo, él tiene el sartén por el mango y la verdad no quiere soltar el sartén para que le ayuden. Entonces, ¿ahora qué es lo que sigue? Pues ahora es, como dijeron y lo dijo alguien ahí que escuché, es pues sí es luchar para que sí dignifiquen el museo actual, el museo de sitio y quede lindo, Sí se va a necesitar dinero, en todo esto se necesita dinero, pero hoy tristemente vi, ayer o antier, que los 40 millones de pesos que se iban a utilizar para el Museo de Momias, a mí me hubiera encantado que dijeran, esos 40 millones de pesos los vamos a usar para dignificar la calle, para arreglar lo que tenemos aquí, simplemente no les interesan las momias, y damos cuenta de eso, porque dentro de su plan de gobierno no está dignificar la segunda, eh, ahora sí, caja fuerte o caja de recaudación del municipio. Tristemente eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y hay que seguir luchando para que las momias de Guanajuato simplemente tengamos un museo digno y un museo de sitio y no se pierda. Y yo lo dije hace tres años y por pues, la verdad aquí la moraleja del alcalde es que entienda una cosa, que eso de primero está como los niños, primero pido perdón y luego pido permiso. Así es la política que está manejando Alejandro Navarro y ojalá esto les sirva para entender eh, de qué se trata. ¿Felicidades? Pues no es felicidades, simplemente la unión hace la fuerza y sobre todo aquí no hay de que Lina, de que el ICOMOS y como si de que todo el mundo se puso en contra de él, simplemente no cumplió los requisitos, San se acabó y vámonos para adelante. Y hay que ahora sí, Paloma, hay que dignificar el nuevo Museo de momias Digo, el perdón, el, el Museo de Santa Paula, el Panteón de Santa Paula y el Museo actual. Sí, Carlos, Carlos, por favor. Bueno, eh... Eso de que todos perdimos, eso, no coincido con María Elena, Yo entiendo el giro que le dio, ¿no? Pero la verdad es que lo que ganó aquí fue la razón. Ganó la razón, fue la razón lo que ganó, porque hay razón detrás de todo esto y hay verdad también, porque lo que ha hecho Navarro es ponernos en la posverdad, inventarse cifras, decir cosas que no son, decir que. Eh, él tenía todos los permisos cuando sabemos muy bien que no los tenía, eh, engañó y en este engaño y en esta estafa se llevó por delante a todos, incluso al propio gobernador, algo deberían de hacer ahí, y eso fue lo que sucedió. Y lo que está atrás de todo esto está primeramente el contratismo. Lo que les interesa no es el museo ni las momias, sino el contrato para la construcción de algo que seguramente, estimado, sobreestimado, pues da oportunidad a los moches. Los moches son imposibles de detectar si no los detecta la UIF. Y eso lo saben muy bien los políticos. Y entonces, como está sobreestimado o estaba sobreestimado, pues seguramente tenía un 15, 20 por ciento. Algunos dicen que hasta el 30 por ciento de sobreestimación. Y con esa sobreestimación, pues los, señor, los señores iban a ganar cerca de 30 millones de pesos, que eran muy buenos para su bolsa. Tras de eso estaban. ¿Y por qué están en eso? Porque no están haciendo gobierno. Se trata de una red de corrupción que se dedica a hacer negocios desde el poder. Por eso se siente así Juan y, y, y, y, y, y Doña Blanca. Ese es el sentimiento de la ciudadanía porque no hay gobierno, no les interesa dignificar, trasladera del panteón, el nejayote, etcétera. Les tiene muy sin cuidado. Quitar la cancha y luego arrumbarla y no ponerla donde dijeron, también les tiene sin cuidado porque están detrás de los negocios. Remate. También lo que quería era hacer un nuevo, un nuevo museo para luego volver a subir las tarifas del museo y beneficiarse a sí mismo con la opción segunda residual que es que vayan a sus museos porque controla el turismo en Guanajuato. Sus compañeros eh, que se dedican al turismo, por lo visto, no se dan cuenta de eso. Les está jugando mal, está alterando el mercado. El mercado lo tiene capturado, controlando a los guías de turistas. Bueno, de eso no se dan cuenta. Les cobran 500 pesos los guías de turistas a cada hotel al que llevan algún pobre este, turista, y cobran 500 pesos de comisión. Y de esa comisión, seguramente va un pago precisamente para la autoridad. Entonces estamos metidos en todo un sistema de corrupción que lo ha aceitado perfectamente el señor Alejandro Navarro. En eso estamos en Guanajuato y por eso nos sentimos así, por eso doña Blanca, don Juan Caudillo se siente así, y por eso estamos luchando precisamente para evitar eso. Y con él, varios secuaces, gran parte de su administración, especialmente el Ludovico y la tesorera y el de fiscalización, que están ahí operando todo, todo, todo este sistema. Y por, su, por supuesto, sus apóstoles y corifeos, que son los nueve votos del ayuntamiento. Y hay que insistir siempre en eso. Esos nueve votos están llenos de responsabilidad. Que sigan votando así, hay que llevar perfectamente cuenta de esos votos. Gracias y ya no. Coincido perfectamente con, con Carlos y, y no quiero perder la oportunidad de resaltar en torno a lo que ha dicho él que Navarro tiene por su por conducto de su familia política dos galerías en el norte de la ciudad, la ex hacienda del cochero que es de Billy Smith, el suegro. Y la Casa de los Lamentos, que está a nombre de Samantha Smith, y que allá cobran la mitad de lo que se cobra en el museo institucional, lo he dicho en la sesión del ayuntamiento, desde que Navarro llegó al, al gobierno, Museo de las Memes de Guanajuato es un fracaso. Subió el costo del boleto de 60 a 85 pesos para adultos foráneos en, en, en la primera sesión del 2018. Ahorita está en 92 pesos más los 18 por el Salón del Culto a la Muerte. Lo ha convertido en el museo gubernamental más caro de este país con el único objetivo de crear una ventaja comercial para los negocios de su familia política. Esto está denunciado penalmente ante la Fiscalía, especializada en combate a la corrupción. Paloma. Esa denuncia se presentó en el 2020 y todavía está en investigación. Paloma, ¿y cuánto cobra en los suyos, en los dos que él tiene? ¿Cuánto cobra? ¿Cuál es la cuota para entrar a sus museos 50 para adultos y 40 niños. Curiosamente la mitad, licenciado. <risa> ¿Qué, Oye, querida, querida Paloma, tú fuiste directora del Museo de las Momias. Y ah, quiero aquí. hacer una pregunta, porque ahora que, que anunció la cancelación, él eh, dijo, hizo varias revelaciones. Y una de ellas es que el, el museo iba a dejar mucho dinero, pero déjame decirte, en el tiempo que tú fuiste, directora, ¿alguna vez se presentaron 15 mil personas a, a en una fila para entrar al museo? Porque se supone que en este nuevo eh, iba a tener, iba a poder albergar a 15 mil, es decir, ¿o, ¿o es una previsión a futuro? ¿Cómo ves eso? Pues lo veo muy absurdo, especialmente después de la pandemia. Mira, en mi época cuidamos mucho todos los aspectos del museo. Se impulsó la investigación en muchos sectores, con el Centro de Investigación en Matemáticas. Bueno, hay una tesis de maestría sobre el análisis estadístico de las colas de espera del museo. Porque en mi época sí había colas. A pesar, a pesar de que habíamos diseñado un protocolo de atención en temporada alta, había colas. Porque en dos días del año, Guillermo, y qué buena pregunta la que haces, en dos días del año llegaron a, a, llegamos a recibir hasta casi mil personas, pero solo fueron dos días del año. Esto es muy importante dejarlo claro. Del 2017 al 2018 la, la afluencia disminuyó en un 8% y del 2018 al 2019 en un 15%, de manera acumulada en un 22%, y esto solo por el incremento en el costo. Entonces, eh, y también señalo que tiene un pensamiento indebido, porque el indicador para evaluar el desempeño de un museo jamás, jamás debe ser la recaudación, porque por definición es una institución no lucrativa, él lo ve como negocio porque así ve todo, ese es su, ese es su pensamiento, un museo debe verse como, como lo que es, ¿no? como un sitio destinado a, preservé, a preservar, estudiar, investigar, adquirir y, y, y principalmente exponer y divulgar el, el patrimonio que resguarda entonces la medida correcta en un museo o el indicador de, de, de, de desempeño en un museo tiene que ser el número de visitantes no el, el número de pesos que se recauda y si vemos que, que progresivamente se reciben menos visitantes en el museo estamos hablando de que es un museo fracasado de que no está siendo correctamente administrado Sí, porque él dijo que, había, que se aseveraba que era un centro comercial con exhibición de cuerpos y que eso no era cierto porque eh, el museo, los locales ocupaban solamente el 7% del proyecto. Eso es lo que él dijo en el Teatro Cervantes hace unos días. Pero cuando piensas eso, dices, bueno, si son 7, quiere decir que hay 93% que es dedicado a un museo para atender que 15 mil personas, no van a llegar 15 mil personas, nunca han llegado 15 mil personas. O sea, Exacto. es absurdo lo que dice. Y, y también el asunto del dinero, ¿no? Mira, Guillermo, eso desde luego es falso. En la famosa presentación de 16 diapositivas, se incluyen los planos tanto de planta baja como de planta alta. Uh -huh. eh, el proyecto total tendría una superficie mayor de 5.000 metros cuadrados y solo, eh, con los datos de la misma presentación, solo el 24.6% estaría esticado, destinado a la exhibición de las momias. Y en el segundo piso, y en el primer piso habría 53 locales comerciales que reflejan la verdadera vocación del inmueble. Hay que recalcar que el proyecto que, del que él habla, que quedamos que es esposo del proyecto, nunca contó con el aval de ninguna institución académica, como la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina como el Consejo Internacional de Museos, bueno, mucho menos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIM, ni de nadie, fue solamente su dicho. Ahora, recordemos que hubo pandemia. El pronóstico es que pasen al menos cinco años para recuperar los niveles que tuvimos en el 2019. Incluso si trasladamos el patrón de afluencia del 2019, podemos observar que en el 90% de los días el edificio permanecería vacío. Por eso hablamos de un elefante blanco. Gracias. Pues este ahora sí le voy a pedir a, a Lolita si nos hace el favor de. De leer la reacción de quien nos está siguiendo esta sesión, por favor. Memo, nomás sí. quiero cerrar. Ah. A mí me tocó abrir la primera bodega de Camer las Momias de aquel lugar horrible que era el museo de, en Sao Paulo, Paula, que era un calabozo, por una orden del gobernador de, de aquel entonces. Hicimos un bodegón, ¿eh? ¿Sabes cuánto cobraban Paloma? ¿Cuánto? Y la líder que nos ayudó era la Chimisca. En aquellos tiempos, cuando se cambió lo que hoy llaman pomposamente museo, era una exposición de momias que las sacamos del calabozo con las mismas cajas que tenían allá adentro, porque era tenebroso. ¿Se van a acordar, Blanquistela, que había muertos, que muy pobres, que no les tocaban para cajón y que estaban las manos salidas, que por eso los tuvimos que cambiar para allá, porque cuando cruzabas al calabozo, a ver las momias, había manos salidas de calaveras. Entonces, hay que recordar aquellos viejos tiempos. Estás hablando que ahora cuesta 90 pesos cuando cobramos a aquel entonces que cambiamos aquella bodega a dos pesos la entrada. Y con eso se empezó el mercado, con la chimisca, con esos recursos del, que dan de los dos pesos. Lo que pasa es que convirtió en esta exposición en un botín. Y ese es mi enojo porque me tocó mi participación, es un botín, y no sé quién se le ocurrió convertirlo en ingresos municipales, eso es más grave que nada. Te felicito, Paloma, tú sabes siempre que he estado contigo a tu lado, y felicito a todos, pero yo sí conozco esa historia del museo, bueno, museo no, es muy pomposo, es la exposición de las momias. ¿Te acuerdas blanquestela ¿Te acuerdas cuando estaban allá? Tú las recuerdas mejor. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, estaba mucho, muy diferente a lo que es a, a ahorita. Y en la entrada principal, pues, era por el, por el panteón. El mismo panteón se bajaba la escalera de caracol. Así es. Y había, un, desde el principio, era lo que la gente quisiera dar. Y ya después fueron dos pesos. Y sí, ahorita ya, pues, está muy diferente. Y yo, como usted lo menciona, ese sen, señor este, está bien que piense en la recaudación, supuestamente para la ciudad, pero este exageró, este, lo que hizo fue sacar la ventaja para los museos de él. Así es, es triste, este, hay que regresar, las momias es lo más conocido en Guanajuato, aunque Carlos Sarce se enoja, pero lo más conocido en Guanajuato, como atractivo turístico, hay que regresarle a su lugar, hay que regresarlo a su verdadero momento, porque lo, lo han hecho pedazos. Bueno, sí, bueno. Juan, dime, quería Juan. hacer un comentario. Sí, desde qué bueno que comentó desde aquellos tiempos del museo, cuando era el socavón, todo. Sí, Había una exposición de 117 momias, sí, cuatro cráneos y 11 niños. Así, y al okay, fondo, Si nos vamos ¿sí? un poquito al ¿sí? recuerdo, acuérdese, el panista Lalo Romero Gid fue cuando las prestó al empresario Yucateco. Ah, sí, y de ahí fue cuando se llevaron las momias, ahora partieron el museo, que siempre lo han querido partir en dos partes, que se las llevaron ahora a sangre de Cristo. Ahí también habría que luchar porque esas momias regresen a su lugar de sitio, cierto, ¿sí? porque sí. no está bien allá, allá están olvidadas, están olvidadas. Acuérdense que quisieron hacer un museo en la estación del ferrocarril porque iba a detonar toda esa área en comercial y todo eso, y fue un rotundo fracaso, ¿sí? Y ahorita las tienen en sangre de Cristo y es otro rotundo fracaso por los mismos panistas, sí, que fueron los Lalo y ahora este señor innombrable ya para mí, sí. Y recordándole un poquito a Lolita de su pregunta de lo que hizo en el Teatro Cervantes para cerrar, ojo, ojo, él está haciendo pre-campaña en las comunidades porque sabemos todos que allí está el voto fuerte, sí está haciendo pre-campaña, acarreando gente, gente que se vende, gente que no sabe ni a lo que va, pero el señor lo está comprando con tinacos porque sabe que si no es por el PAN, ya andan coqueteando por ahí, nos estamos dando cuenta que ya andan coqueteando con otro partido, creo que es Alianza, no sé, por ahí, ¿sí? O quieren irse independientes porque saben que tienen comprado a todo lo que es la zona sur. Hay que tener cuidado, por eso les decía... Hay que verlo con lupa todo esto, porque a base de todo el recurso municipal y el recurso del pueblo, lo está utilizando para hacer pre-campaña. ¿sí? Ellos ya se están moviendo por ahí abajo, ¿sí? por eso de ese cuenta de todos esos acarreados. Aquí los ignorantes más son todos esos que fueron de aquí, del Mercado Hidalgo, de Gavira y todo eso, porque no se dan cuenta, Navarro le quedan dos años, y la persona que venga ojalá y componga lo que es Guanajuato. Eso es todo por mi parte. Bien, Juan. Gusto saludarte, Juan. Igualmente. Cuídese. Ok, Memo, si me das la autorización para leer, porque son muchos comentarios. Adelante, adelante, Lolita. Ok. Eh, María Gabriela Ortiz Lozano dice no se oye, yo creo que fue al principio porque se hace una hora. Armando Morales, migrantes al tanto, gracias regidora Paloma por su excelente trabajo y su lucha. Gustavo López buenos días. Muy bien que la regidora Paloma Robles vea a conocer los antecedentes para socializar plenamente las torcidas intenciones de la administración municipal con el respaldo indebido del ayuntamiento municipal y el congreso local. Mafer Ambrosio, Maf Ambrosio Buenos días, excelente programa e importante información, saludos Armando Morales, el voto es un deber más delicado que cualquier otro, ya que no implica solo a los intereses de los votantes, pero su vida honra y futuras todos aquellos representantes del cabildo que votaron por este error de mal proyecto y deuda pública deben renunciar le eh, están respondiendo a Buenos días, muy a ah, Gustavo eh, López-Lain. Eh, Gustavo López-Lain dice, se, sum, se, se sumaron al respaldo del capricho, entre comillas, la secretaria de finanzas, BBVA, el banco y el IEG, sin importarles marchar manchar su imagen institucional. Ricardo Lare, Lara Ramírez, eh, San. Ricardo Lara Ramírez, San lo está viendo. Armando Morales, tanto peca como... Ay, Dios, tanto peca el que mata la vaca como el el agarra la pata, es el dicho. Tanto peca el que haga, el que agarra la pata de la vaca como el que la mata. Pues. Pese al respaldo, el 26 de marzo, la Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desechó la solicitud al señalar que había errores de temporalidad en la solicitud y se trataba de un hecho consumado. Nuevamente, Gustavo López Lán dice, esperemos, como dice la señora Cardona, que al alcalde ya deje de insistir en su capricho y ya haga lo necesario para mejorar las condiciones del Museo de Sitio de las Momias de Guanajuato. Solo así demostrará su interés por la ciudad y sus finanzas. Armando Morales, ahora señora Blanquestela y Juan Caudillo, a usar parte de ese préstamo para mejorar y dignificar y dignificar ese espacio de los negocios y estacionamiento de las momias. Leonora Villegas, buenos días, muchas felicidades y muchas gracias a los miembros de Defensa Momias. Son un ejemplo de ciudadanos. Mil gracias por siempre permanecer no, de pie. No. Luis Arce dice, ojo, mucho ojo, el corrupto, el corrupto sigue indebidamente entre paréntesis, pero sigue y seguramente buscará la justificación de usar endeudamiento más bien ese endeudamiento o uso de recursos públicos para buscar moches. Conserven el bloque de análisis porque de seguro intentará nuevos asaltos al erario público. Guadalupe Pérez, muchas felicidades a Paloma por su lucha y a todas las personas que nunca se rindieron. El pueblo se los agradece juntos hasta la victoria. Armando Morales, mm. otra nueva historia en Guanajuato para añadirle el al cuento de G. García Márquez, en este pueblo no hay ladrones. Luis Arce, el panista, entre comillas, que no es panista, solo ha demostrado lo que es la antítesis de los principios fundacionales del pan, es una verdadera vergüenza, que junto con otros ejemplos, no deberían ser tolerados dentro de una institución, que deberían estar trabajando por el bien común. Paulino Rodríguez dice, hola, y respecto a Navarro, tengamos mucha visión para no quitarle la vista de encima, Basta decir que ese individuo es capaz de sobornar a la misma maña, entre comillas, de todo, de todo pretenderá negocio para su círculo. Ese tipo es un fraude. Está escrito con mayúsculas. Luis Arce, Paloma, ¿a quién hay que despedir? de su letargo, entre comillas, es a los ciudadanos de Guanajuato, para que ejerzan el sufragio votando bien, fijándose por quién. Jaime Cruz Arredondo, mmm, todo parece ser que la Contraloría Municipal del municipio de Guanajuato no tiene interés en el tema del fracasado proyecto del MUMO. Eh, pregunta, ¿qué no debería la Contraloría del Estado atender el asunto para transparentarlo ante la ciudadanía? Leonora Villegas, Excelente, regidora. Y pregunta, ¿será posible que se finquen también responsabilidades a la Comisión de Hacienda del Congreso? Eh, Juan Carlos García Romero dice, es un tema que ya no quiere tocar por todas las irregularidades en que está metido. Eh, Juan Carlos García Romero, sí deberían de hacerlo, todo fue irregular en este gobierno municipal de ocurrencias, mitómano y demasiado visceral que solo busca apuntear a la población como se vio en el evento de la Plaza de las Ranas. Armando Morales, buen observatorio ciudadano, ahora hay que invitar al alcalde de Guanajuato al próximo programa para que el piso esté parejo entre comillas, eh, no va a querer este venir, pero bueno Ramón Salinas, felicidades y saludos a todos los panelistas, en especial a Paloma y en absoluto apoyo a sus demandas, estoy a sus órdenes Leonora Villegas, lo único que demuestran los funcionarios públicos comercial de todos los niveles, es que siempre se han ido por la libre, entre comillas, que las normas que deben cumplir y hacer cumplir, se las pasan por el, entre comillas, arco de el triunfo. Paulino Rodríguez, es sencillo. Navarro está inspirándose en otro muy popular, Alito Moreno, martirizándose entre comillas y engañando. Esa entre comillas estrategia, se supo de buena fuente, fue ideada por su titiritero llevando aparte de un bloque ciudadano a empresarios entre comillas que participarían del pastel entre comillas. Lo siento, Navarro, ya lo dije. Luis Arce, el comportamiento del señor mumogante tiene un paralelismo comprobable al de Alito, ojalá y no es en todo eh, Gustavo López Lain, jamás aceptaría la invitación, efectivamente Leonora Villegas, la venganza del alcalde se traduce ahora en sumar el museo de las Momías, todos los problemas de la ciudad que no son atendidos, Jaime Cruz Arredondo Navarro no es solo el responsable del fallido proyecto, como dice Carlos Arce son también los nueve votos que lo avalaron, Mario Rodríguez Llebra Qué bueno que no se hará ese mumo. Jaime Cruz Arredondo, parece ser que en Guanajuato Capital solo los museos de las momias son los únicos que deb deban ser visitados. No hay duda que tenemos una pobreza cultural. Y pone caritas tristes. Enrique Avilés Rodríguez, el llamado mumo era un pago a los oligarcas que apoyaron la reelección de Navarro. También a ellos les han quedado mal. El nefasto panista, Víctor Sanela, está al servicio de Navarro porque cree que será el próximo gobernador. Y entre signos de, de admiración dice, Ay nanita. Marco Antonio Puente Patiño. Y todo el dinero que se gastó en el disque proyecto fallido, eso también será un desfalco al erario. Pregunta. Además, ¿qué pasará con el dinero del préstamo? También como pregunta. Armando Morales. Señor Juan, ¿y? Pregunta, ¿dónde están esas dos momias que están, entre comillas, perdidas? Víctor García. Saludos con aprecio a todas las personas que participan en este importante observatorio ciudadano. Enrique Avilés Rodríguez. Las personas que fueron al Teatro Cervantes fueron por la promesa de que les iba a dar calentadores solares y tinacos. El jueves se hizo una conferencia de prensa, entre comillas, e, y en paréntesis la mayoría chayoteros, donde anunció que los cuarenta, tantos millones, los cuarenta y tantos millones serán para comprar calentadores y tenacos para regalar, entre comillas, lo que es comprar voluntades para que no sigan votando por el nefasto pan. Recuerdo que Lalo Romero dijo que, comillas, en Guanajuato dejan más dinero los muertos que los vivos. Frase, frase inolvidable. Enrique Avilés, Rodríguez, por cierto, el próximo lunes los Perafanes y el Consejo Ecologista Guanajuatense repondrán la placa robada en la presa de la olla, pero ahora en cantera, dado que hay un enorme saqueo de placas de bronce hecho que le tienen sin cuidado al ayuntamiento. Esos son todos los comentarios. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a, a Paloma. Paloma, ¿qué es? ¿Quieres hablar? Sí, Adelante, sí, sí, en torno a las preguntas que hicieron, sí. eh, menciono que mmm, al parecer el recurso jamás llegó a, la, a, a, la, a las arcas municipales porque no se cumplieron los requisitos para la primera administración. Es decir, el, el recurso jamás llegó al parecer, pero sí se pagaron los honorarios fiduciarios que corresponden constituyen una responsabilidad administrativa, como bien señala el señor Marco Antonio, no solo eso, sino también el recurso para, las, para la elaboración de los, de los proyectos. Con respecto a la pregunta de si corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Estado, sí, no lo va a hacer de oficio, vamos a tener que presentar una denuncia de investigación de situación excepcional por daño al erario vamos a recurrir a la, a la instancia estatal porque además hay una corresponsabilidad y coparticipación de la Comisión de Fiscalización eh, y Hacienda, como bien señala eh, la licenciada Leonora, eh, Leonora Villegas, que tendrá que ser denunciada en particular por las omisiones en las que incurrió, en, en su cumplimiento, y hasta donde recuerdo de los comentarios. Gracias. Oye, Paloma, ¿no sabes si ya se instaló la Fiscalía Anticorrupción? Sí, sí, por supuesto, está instalada, pues, a ver, existe, quiero decir, está dentro de la Fiscalía General del Estado, lo sé porque he ido a presentar las denuncias, y por cierto, hay una por pérdida de momias, que también está en investigación. En el 2020 se presentaron cuatro denuncias ante esa fiscalía, una fue por indicios de pérdida de momias, otra por indicios de daño de momias, por tráfico de influencias para... Eh, en torno a, a, a favorecer los negocios personales de la, del alcalde y su familia y otra fue por eh, autorizaciones ilícitas porque, está, porque existió un acuerdo municipal que le otorga facultades casi plenipotenciarias al alcalde para usar a, los, a las momias con fines de promoción cultural y turística lo cual ha posibilitado su daño entonces esas cuatro denuncias están en investigación muy bien. Paloma, nada más una cosa, te este, acusa en su mensaje social de que pues finalmente quien ganó en este asunto fue un partido político y la 4T. ¿Qué tienes que decir al respecto? Esto es, esto es bien importante. No, eh, diré, eh, porque, porque muy difícilmente podemos subsanar la eficacia comunicativa de los dichos. El león piensa que todos son de su condición. Y él todo lo reduce, porque solo eso puede hacer, a un asunto de partidos. Yo coincido contigo, Carlos, ganó la ley, ganó la razón y ganó la ciudadanía. Elina ni siquiera tuvo que actuar, jamás expidió una negativa de autorización porque no recibió la solicitud. El alcalde esperaba que por arte de magia surgieran las autorizaciones sin acreditar los requisitos para ello. Entonces ganó la ciudadanía porque no se, se contrató deuda, ganó la ciudadanía porque no va a tener que pagar una deuda muy absurda, ganó la ciudadanía porque no pierde un espacio deportivo, ganó la ciudadanía porque no se daña el, el paisaje urbano, cultural de Guanajuato, porque no perdemos la declaratoria de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Entonces, claro que es una gran victoria de la verdad. Y también creo que y desde luego que ganan los comerciantes porque no pierden sus locales, gana la humanidad porque las momias permanecen en su museo de sitio. En realidad es una victoria muy amplia de la razón y de la verdad. Y, y bueno, circunstancialmente él, él lo lee de esa manera para distorsionar lo que realmente sucedió. Yo solo recuerdo que este fue un movimiento que surgió desde hace muchos años por personas, porque las personas somos más importantes que, que nada. Y pues... Eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en la estación? 96 días, Carlos. Casi 100. Estuvimos 96 días y, y aquí el compañero Juan Gallo se encargaba de hacer los programas, los... <risa> los los turnos. Te acostumbraste a dormir en el piso, ¿verdad? <risa> pues sí, porque yo la que más noches duró ahí, por no. lo menos, <risa> alrededor de 80. Oye, yo nada más quiero aclarar, a la hora que yo digo que todos perdemos, sí perdimos, Paloma perdió su cama durante 96 días y todos los de ahí Perdimos, la oportunidad, y de verdad, Paloma, te lo digo, yo siempre he estado cerca de ti en este tipo de cosas y consultándote algunas cosas, pero también perdimos 3 millones de pesos en los proyectos ejecutivos, perdimos tiempo muy importante en poderle dar esa energía a reivindicar el, y restaurar y remodelar el Museo de Santa Paula, digo, el, sí, el, el Panteón de Santa Paula, el Museo de Sitio, o sea, ¿qué fue lo que perdimos? Y bueno, y el perdedor más grande es el alcalde porque perdió toda su credibilidad, o sea, en este momento... Perdón, pero yo ya y, y, y sobre todo, pues una persona que tiene conflicto de intereses no puede ser juez y parte, o sea, punto. A eso es a lo que yo me refería en el momento de que perdimos, si sí perdimos la oportunidad de destinarle 40 millones ahorita a arreglar este museo, que la verdad sí le hace falta. Y hay que hacerlo, para eso tiene conflicto de interés. Ajá, ¿Sí? para acabar pronto pero pues lo yo han creo. estado votando y nadie ha dicho nada, siempre todos los temas del Museo de Momias, yo lo expresé en su momento, Este, él decía que sí, que sí podía, porque no estaba su nombre, en cambio, pues ah. o sea, sí, así lo decía con esas palabras, que sí podía, pero nadie ha hecho ese señalamiento, o sea, la verdad, gracias pues mira, Paloma, un... Un... mira, Paloma, mira Paloma, hay un tema que sí quiero dejar en claro, Gracias a Ciudadanos, como tú en ese entonces tú eras ciudadana, que se interesó en este tema, esto que se, logró, se, se logró, o sea, gracias a que tú tomaste el tema. Si no, te aseguro que no hubiera pasado nada y necesitamos más ciudadanos, bueno, en ese entonces era ciudadana, ahora es regidora, de que les interesen ciertos temas para que, para que las cosas sucedan, porque de verdad es bien cómodo no hacer nada, es bien cómodo no hacer nada. Nada no más quejarse. Yo creo que ganamos también una cosa, la el, el darnos cuenta de que en Guanajuato el turismo y las momias no son el único recurso que tiene el municipio y que por ejemplo tenemos en Guanajuato que es una ciudad turística, la gente sin capacitarse nos dice se la pasan diciendo mentiras no están capacitados para, para hablar de la historia de Guanajuato. Entonces, hay muchas cosas por, por hacer. Guanajuato, por ejemplo, rodean a la cañada muchos cerros y no se ha investigado la posibilidad de realizar actividades eh, que también pueden ser para otro tipo de turismo y no se está haciendo nada. Se piensa que el museo de las momias podría mover la economía del municipio. Eso lo piensa solo Navarro. Yo no. Y, y, y invito a todos los demás a que pensemos cuál es la, la nueva vocación de Guanajuato para el siglo XXI para tratar de impulsarla, ya sea el turismo, mejorarlo o otras actividades. Este, pero... Pero sí ganamos eso, porque si hubiéramos seguido con el tema de las momias, pensamos que ya está solucionado todo solo porque está el museo, pues no. Yo creo que sí ganamos esa parte. Y yo creo que ganamos algo más, porque sí, sí creo, sí creo que para combatir una ocurrencia tan absurda y tan descabellada, se tuvieron que invertir Recursos de muchísimas personas y, y recursos de todo tipo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas noches? ¿Cuánto esfuerzo nos llevó, por ejemplo, recabar todas las firmas? ¿Y valió la pena? Y por supuesto que valió la pena. ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántas noches en un, plebiscito, en, en un plantón? En fin, en fin. Sí creo que, eh, que se pudo haber destinado en, en algo... Eh, en construir, pues no, no en combatir, pero fue necesario y valió la pena. Y lo más importante creo yo que se ganó es que la ciudadanía a partir de ahora, en cualquier momento, debe saber que puede combatir la corrupción y puede ganar con el combate a la corrupción. Ya identificamos, habilitamos, ejercimos, utilizamos, explotamos, todos los recursos institucionales para ello, vía demandas, denuncias, mecanismos de participación ciudadana, eh, usamos la energía social, eh, manifestaciones, eh, ruedas de prensa, en fin, ya la ciudadanía de Guanajuato tiene un catálogo a su disposición de cómo combatir la corrupción. Y sobre todo, tenemos una memoria fresca, así, del, es, es pan caliente hoy, esta sensación de victoria. Y es una victoria social, es una victoria del pueblo de Guanajuato. Y yo espero que este sabor de triunfo nos acompañe toda la vida y recurramos a este catálogo cada vez que lo necesitemos. Hoy ganamos una sensación de confianza en el poder que tiene la ciudadanía. Sí. Yo quiero felicitarte, Paloma, porque eres una gran promotora de la participación ciudadana. Gracias, si hubiera más gentes como tú, este tal vez votaríamos más el día de las elecciones y votaríamos mejor. Muchas, muchas gracias por, por todo tu trabajo, Paloma. Memo, muchas gracias, Guillermo. Es algo que lo, en lo que creo desde hace muchos años y seguiré promoviéndolo. Pero bueno, Memo volvió a ganar sí. Guanajuato. ¿eh? No sí. es la primera vez, lo que hizo Paloma es ejemplar, pero 6000 gentes fuimos a votar en el plebiscito, aunque mi voto me lo llaman mandado a volar pero lo que quiero decirte es que toda la gente que nos movimos alrededor de Paloma ahí estuvimos, Guanajuato es otro después de este movimiento ¿eh? así, así tenés y subrayenlo Guanajuato ya no es de un partido político, Guanajuato es de los ciudadanos, eso hay que ponerlo en el catálogo de ejemplo ciudadano, te felicito Paloma porque esos son los ciudadanos que necesitamos para cambiar este país. Urge cambiar este país. Gracias. Gracias. Este, sí, Blanca, Blanca Estela, por favor. ¿Ya lo pusiste? Sí. Coincido con ustedes. Realmente, de verdad, si hubiera más gente como Paloma, otra sería nuestra situación. De verdad que la felicito. Y como es cierto, cada acción tiene una reacción. Nosotros tenemos la acción de llevar a cabo el plebiscito. El Navarro la, la desechó. Pero él mismo salió humillado porque si nos hubiera permitido hacer el plebiscito, él había salido con la cabeza en alto. Él había podido no, decir, claro. respete a la ciudadanía, este que sea lo que los ciudadanos hayan de ser decidido. Y sin embargo, él prefirió salir por esta puerta tan absurda. Que la había respetado la firma de tantos ciudadanos, porque fuimos más de siete mil ciudadanos. Muchos no los ingresamos, ¿por qué? Porque eran gente de fuera y era gente que pues oh, ya estaba vencida su credencial, y pero de todas maneras nosotros las anotábamos. Pero de verdad, ojalá y haya más gente como la señora Robles por la calle. Sí, ojalá que sea un buen ejemplo. Adelante, Lolita. Sí, Lolita. Eh, dos dos este, comentarios más. Miguel Ángel Ibarra dice, ¿y cuándo tendremos la cancelación de la deuda ya pública y de papel que no se culpe a la cuarta, a la T cuarta de ser tan inútiles estos de la P2, o sea, los panistas? Ya todos tienen hashtag sociudadano, ya platiqué con la nena del Museo de las Momias y nunca hizo nada. Y Maf Ambrosio dice, ganó Guanajuato. Son los dos comentarios. No sé si quieran contestar acerca de la pregunta de cuándo será la cancelación de la deuda. Sí, a mí me interesa y, y qué bueno que, que estamos leyendo este comentario, Lolita, muchas gracias. Me interesa decir que lamentablemente en la sesión 1 del ayuntamiento por mayoría se le otorgaron facultades casi plenipotenciarias a Navarro para que suscribiera en nombre y representación del ayuntamiento cuanto instrumento jurídico decidiera, contratos, convenios. Aquí estamos viendo la consecuencia. Por supuesto que voté en contra, pero la mayoría votó a favor. Él pudo contratar la deuda a espaldas, apuñalando a la ciudadanía el 14 de marzo. Y va a querer hacerlo de la misma manera y lamentablemente el ayuntamiento se lo permitió pero estaremos muy al pendiente, estaremos eh, exigiendo que nos informe y, y a, haciendo público lo que, la información a la que tengamos acceso. No, no puede, no puede, Paloma, está el 117 constitucional en medio, tiene que ser el ayuntamiento. Pero sí. así contrató la deuda, es decir, mi experiencia como miembro de este ayuntamiento es que la práctica de violar las leyes estatales y federales y la Constitución es de lo más cotidiana. Sí, pero no tuvo, que ir al, tuvo que ir al ayuntamiento para solicitar este, la autorización, el proceder a la autorización de la deuda. Ahora tiene que ir ante el ayuntamiento para solicitar la cancelación de la deuda, para que sea el ayuntamiento el que se presente ante el Congreso, diciendo que ya no quieren la deuda y entonces sí proceda. Eh, si lo hacen de otra manera, se van a volver a equivocar. Vamos eh. a seguir observando. <ríe> Muchas gracias a todos por su participación. Creo que eh, se redondeó muy bien el asunto de este evento de, de cancelación, de aviso de cancelación, uh, por, pero no estamos seguros que vaya a cancelarlo porque... <ríe> porque no, no vemos que esté dando pasos en ese sentido sí hace mucha laraca pero nada más pero no, no vemos pasos firmes para la cancelación hasta luego, buenas tardes, buen provecho que tengan un feliz fin de semana y hasta pronto nos vemos, bye